Freilejón speletia, speletia cuyos miembros son conocidos comúnmente como Frailejones, es un género de la familia Asteraceae, nativa de Colombia, Venezuela y Ecuador. Comprende 175 especies descritas y estas solo 73 aceptadas. Esta planta posee pues un tronco grueso, generalmente único, con hojas suculentas y muy velludas que se disponen, en una apretada espiral formando una roseta en la parte superior del tallo. Las hojas muertas a lo largo de este, en lugar de caer, permanecen protegiéndolo. Esta serie de adaptaciones fisiológicas se deben a las drásticas condiciones climáticas de las alturas andinas: frío, alta irradiación de UV, estacionalidad diaria y escasez fisiológica de agua. Cumple una gran función en los páramos de absorber el agua de las neblinas y conservarla. Los frailejones tienen una característica básica como crecer en un centímetro cada año. Sus flores son de color amarillo y sus hojas están asociadas con diversos usos medicinales. Esta planta posee propiedades curativas ya que se considera capaz de prevenir tumores Además de ser antihipertensiva y antiinflamatoria, también se considera que es un excelente antioxidante a nivel celular gracias al ácido taurénico que posee. Las hojas preparadas en infusión calman las afecciones renales y, en decocción, los pulmonares. La resina es la materia para la fabricación de jarabes contra la tos. También se usa como ungüento y el té o cataplasma preparado con las hojas combate el asma y otras enfermedades de las vías respiratorias. Estas especies forman una parte importante de la ecología y la biodiversidad de los páramos de Colombia y Venezuela. En el Ecuador se da solamente una especie que se extiende hasta las provincias limítrofes con Colombia y Venezuela de carche y sucumbíos, aunque hay una población de distribución aberrante en el centro del país, en los Langanatas de la provincia de Tucumuragua, junto con otras especies como los comúnmente llamadas achupayas de los géneros puya y berchnium, forman el paisaje paramero de rosetas gigantes. La convergencia adaptativa de ecosistemas semejantes al páramo, como el cinturón afroalpino, resulta evidente, entre otras cosas, por la presencia en los páramos africanos de rosetas gigantes, semejantes a los frailegones suramericanos, pero de géneros como dentrocenenio y Lobelia. Uno de los estudiosos de este género fue el botánico español José Cuatrecasas, quien nombró los géneros estrechamente emparentados con Speletia, Rospeletia, Pesia, Ivanotamunus y Speletopsis, cuyas especies también son conocidas comúnmente como frailejones.